Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz martes para todos. Hoy la liturgia de la iglesia celebra la fiesta de San Marcos Evangelista. Este hombre que fue discípulo, oyente de la predicación del apóstol Pedro y del apóstol Pablo, compañero de la evangelización de estos dos grandes apóstoles, escuchó la predicación y la enseñanza de San Pedro y San Pablo y escribe el primer evangelio, San Marcos. Eh, según los estudiosos bíblicos, parece ser que fue el primer escrito. Eh, vamos a darle gracias a Dios por el gran testimonio de este hombre que con decisión, con valentía, eh, caminó tras Jesús y realizó grandemente esta tarea de la evangelización y también de la eh, composición de San Marcos, el Evangelio de San Marcos. Te alabamos, Señor, te glorificamos por el testimonio de este creyente, de este hermano en la fe. Te alabo y te bendigo, Señor, por tantos testigos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 Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes. Y el Señor cooperaba confirmando la palabra con señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, pues queda tan claro ese envío misionero, esa tarea evangelizadora, responsabilidad de todos, todo creyente. Todo aquel que ha vivido esa experiencia de Dios, ese encuentro con el Señor, eh, pues recibe de parte de Dios ese mandato. En el lema pastoral de este año, 2023, la Iglesia diocesana justamente ha tenido esa convicción. No podemos callar lo que hemos visto y oído. No nos podemos guardar este gran tesoro que el Señor nos ha dado, la fe. Esa experiencia de encuentro con Él. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te alabo y te glorifico por este nuevo día que me regalas. Amén. Un feliz día para todos, queridos